y de lo que, eh, cuánto complicó la salud de Víctor Jaipen Vamos a abordar justamente el día de hoy eso. La diabetes, el pie diabético, ¿no? ¿Qué consecuencias puede traernos en la salud cuando no la detectamos y la tratamos a tiempo? En varios eh, hospitales del MINSA o de salud también hay unidades del pie diabético. Quiere decir que es una problemática grande. si lo común. preguntamos a Judith Quispe, que es médico internista y especialista precisamente en esta patología, el pie diabético. Doctora, muy buenos Usa, doctora. Días. buen día. Buen día, muchas gracias por la presentación y la invitación. Sí, definitivamente el pidiabético es un tema de salud pública. Eh, hay unidades integradas, ¿no? Pero como nosotros sabemos, nuestro sistema de salud depende de un nivel primario, secundario y terciario. A nivel primario es donde se debería de fortalecer la atención de los pacientes. Eh, ahí acuden pacientes que todavía no tienen una herida pues muy grande, de repente con un pequeño callo. Eh, la gente minimiza... La presencia del callo, porque dicen que no es una lesión, no es considerada como tal. Pero el callo ya en muchos estudios internacionales, analógicamente con lo que es una lesión premaligna para el cáncer, lo es el callo para la amputación de un paciente con diabetes y pie diabético. Ah, ¿Por qué el pie? ¿Qué? porque nos preocupamos? no ¿Debería un diabético preocuparse de porque sus pies? Siempre en el pie. Claro que 603. sí. El paciente con diabetes... Eh, Normalmente, no todo, digamos, no vamos a generalizar, pero por debajo de la rodilla se genera una disminución del flujo sanguíneo. Por otra parte, el paciente tiene disminución de la sensibilidad entonces estamos hablando de un binomio fatal. Yo puedo caminar si son pacientes diabéticos diabético, con pi diabético sobre piedras muy calientes, no lo va sobre áreas muy calientes y no lo va a sentir. Puede tener una lesión extremadamente grande, con secreción purulenta, maloliente y no, y no lo va a dolor. sentir. Muchas veces no siente dolor. Entonces, muchas veces el familiar o el hijo paciente cuando ya ve que el zapato tiene esos cambios de coloración acude, pero no acude porque no, definitivamente por los cambios que ve, más no así por el dolor, porque un gran porcentaje de ellos tiene neuropatía diabética y ello lo puede llevar a la disminución de la sensibilidad por eso de los pies. Tenemos que estar mirando, revisando. observando y revisando Mire, el pie de un claro. diabético. En este momento cada 20 segundos se está putando una extremidad en el mundo. Y cada 1.2 segundos se está generando una úlcera en el mundo. La información que les estoy brindando es información avalada mundialmente eh, por muchos estudios. Usted de te hablaba de un callo, doctora eh, sí. Quispe, pero a ver, es un callo, quizás un uñero, una uña más cortada, ¿podría desencadenar claro la computación sí. para un diabético? Claro que sí, muchos de los pacientes... Eh, eh, por ejemplo, en este manual que es Cómo salvé mi pie, ah. uno de ¿Cómo? ellos. como dice? ¿Cómo salvo mi pie? Cómo salvé mi pie. ¿Cómo salvé mi pie? Yo lo tengo. <risas> Gracias. Lo tengo. Por ejemplo, no en este pasa. manual, uno de ellos es eh, uno de los personajes, porque son cuatro personajes: Víctor, Pedro, Milagros y Juan, ¿no? Hace referencia a que tenía un callo. Simplemente tenía un callo, ya minimiza eso. Entonces, la idea es educar a la población a, la, a los pacientes diabéticos con diabético y también la contraparte. ¿no? Nosotros los médicos evaluar al paciente no cuando tenga la úlcera, sino realmente cuando esté empezando esas áreas donde veamos el callo. Uno abre el callo, quita el callo y debajo del callo ya de verdad, lo que uno encuentra es lesión con tejido, hueso expuesto. El paciente cuando viene dice solamente vengo por este callo. No, no es simplemente un callo. Porque debajo del callo puede estar el real problema. Claro, y la pregunta que hacía es que a muchos de los pacientes lo que hacen es solamente me jalé un pellejito. Me quité un pellejito a nivel de la uña eh, y ahí desencadena todo el tipo de patología que podría llevar a una amputación o lo otro me corté las uñas eh, y como los pacientes algunos de ellos no tienen pues percepción de adecuada de la vista entonces uh -huh. lo que se cortan la uña inadecuadamente debería ser un corte recto debería de ser Claro, uno de los mandamientos del paciente con diabetes y pie diabético es, por ejemplo, no, no debes caminar descalzo, uh -huh. el corte de las uñas debe ser recto, siempre debes usar medias blancas. ¿Por qué medias blancas? Por lo, por lo que les acabo de explicar hace un momento, no hay pérdida de la sensibilidad, pero si hay secreción uh -huh. purulenta, maloliente. lo primero que va a ser se, se nota en la media blanca, uh -huh. sin elástico. ¿Por qué? Porque si baja, definitivamente uh -huh. yo mismo me voy a estrangular la circulación que está... Venido a menos. Soy... Tener mucho cuidado también con la elección del calzado. Básico, eso es fundamental, ¿no? O sea, nosotros las damas a veces usamos zapatos en puntera que son preciosos, son bellos, son hermosos. Sí, tal pero. cual. Tal, pero eh, los dedos no van a cambiar. La anatomía de nuestro pie, pues definitivamente es así, ¿no? No es así. Uh -huh. Y la punta del zapato, la puntera del zapato, hace que esa distribución de pie de, la, de los dedos, pues lleven a una lesión, ¿no? Claro. Igual, ahora los, los, la, la, la moda está tanto para género femenino como para claro. género masculino y he visto que redondeado, ah, redondeado, sin costuras externas, ¿no? Eh, que no tenga, que no sea como mocasín todo cerrado, ¿no? entonces uh -huh. tiene que ser un zapato que... Tenga. Y acudir la. al especialista, ¿no? Claro. Porque uno se puede cortar las uñas solo, pero si tienes pie diabético cada cierto tiempo es mejor que te claro. vea el experto. O sea, lo que dice la evidencia es que debes de revisarte los pies todos los días con ayuda de un espejo y cada tres meses, así no tengas ningún tipo de lesión, uh -huh. debes claro, para acudir ir. a la evaluación. Si sí, el, el paciente sabe que tiene diabetes y pie diabético, se sabe que si eres el capitán del equipo, trabajar en el equipo con el paciente, podemos prevenir. ¿Para qué? Para evitar las amputaciones. Esto se puede disminuir en un 20 a 60% de la, de la población. Doctora Quispe, muchísimas gracias. Ha sido Judy Quispe Landeo, médico internista y especialista en pie diabético. Busque las unidades de pie diabético en los hospitales, tanto de El Minsa como ah, de... Salud. ahí la información, inclusive. Muchísimas gracias, porque no. eso es muy valioso, de verdad que la diabetes, el pie diabético es muy común en eh, el FED. una amputación que sí, es dramática. Claro que sí. 9 de la mañana con 17 minutos y ahora con mucho placer vamos a presentar nuestro...